Javier e Irene, nuestra hija se llama Alejandra, tiene ahora 11 meses. Y bueno, desde que nació le vimos algo rarillo en los ojos, eh, comprendimos que tenía algo y investigando vimos que era una tosis bilateral congénita. Y en cuanto buscamos por internet eso que tenía y encontrimos con la tecla de que era eso, encontramos al doctor Medell que existía la Asociación Internacional de Cáceres. Eh, y nos metimos en Facebook, en la página web, ya dimos con Gema, hablamos con otras madres de niños que se habían operado con el doctor, tanto en Chile, en Perú, pero tanto en Perú como en, como en España. Y, y nada, encantados por tener los testimonios de, otra, de otras madres, que sabemos que ha salido sus su experiencias muy bien, que están muy contentas y, y esperemos que dentro de dos días nosotros podamos estar también igual de contentos con los resultados de nuestra hija.